...a de que su residencia materna fue allanada... Yanalán Rodríguez expresó en su cuenta de Twitter esta mañana lo siguiente... ...es comprobado... ...él quizá debió, estaba nervioso cuando escribió, él debió decir... Eh, ...se ha comprobado, pero él escribió, textualmente estoy leyendo... ...es comprobado que luego del incidente del jueves y ante, cuando le impidieron salir del país... ...a un evento familiar en Alemania donde está su madre... Y ante la exposición de esas prácticas violatorias del debido proceso, que fueron obtenidas órdenes en el día de ayer, lo que comprueba que todo esto no es más que una persecución motivada por el odio y la venganza. En un comunicado de prensa, la Procuraduría informó sobre el arresto por corrupción y otros delitos de Miguel José Moya, quien se desempeñó como asesor de la Procuraduría durante la gestión de Jan Rodríguez. Además, fue apresado Rafael Antonio Mercedes Marte, quien se desempeñó como encargado del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General. La operación incluyó el arresto de Altagracia Guillén Calzado, quien se desempeñó como subdirector administrativa de la Procuraduría General, y Javier Alejandro Forteza Ibarra, que ocupó la posición de director de Tecnología de la Información de la Institución. Hasta el momento se han apresado cuatro funcionarios, el directamente a las funciones del procurador, en un proceso bautizado como Operación Medusa. Ahora paso con el amigo Héctor. Muy bien, ahora voy a analizar el tema. Buenas noches. Buenas noches, mi amigo y hermano Pitágora. ¿Qué dice ese desaparecido? Los amigos míos, de que lo nombran, se desaparecen. Tengo mala suerte con bueno, los muchachos, amigos. Qué tristeza, ¿eh? Pitágora. No, Pitágora, corriente. <laughs> qué barbaridad, qué vaina, que los lo cargos me dañan a los amigos. Dime. mire Pitágora ese señor Jean -Alain, mi opinión eh, particular y Angalán Rodríguez está y va a pagar lo que él hizo cuando él estuvo como procurador general de la república era un tipo que no tenía piedad ni corazón con nadie absolutamente nadie y creo que hay un texto bíblico que dice, y usted que es muy católico, tiene que saberlo, muy religioso, que el que hierro mata, hierro muere. ¿Me doy a entender? Y él va a pagar, él va a pagar y debería de pagar, que es lo que uno entiende como dominicano. Todas las be bellaquerías que ese individuo hizo durante los cuatro años, que estuvo ahí como Procurador General de la República. Yo no me alegro del mal de nadie, pero ese tipo tiene que pagar igual que muchos que están alrededor de él y que lo dirigían a él también, porque no es solamente agarrarlo a él, hay que agarrarlo a las grandes cabezas, al verdadero pulpo, con todos sus tentáculos por donde quiera. ¿La doy a entender? ¿Eh? este país está pasando lo que está pasando mi hermano Pitágora, y este tipo va a pasar todo eso porque él se creía que eran intocables que jamás iban a salir del poder y la vida le cambió y le dio una sorpresa qué tremenda sorpresa ahora es él quien está en el banquillo de los acusados y de mala manera porque ya le está ahí en el palacio de justicia guardado en lo que la chava y viene en lo que la chava y viene le meten un año o dos o año y medio para la porque yo no quiero que lo manden para la que lo manden para la victoria para allá para las 40, para la cárcel de las 40 en la victoria para que sepa y se tope ahí con todas las personas que él hizo daño también porque él, él se va a topar con mucho por ahí así que que Dios lo perdone a él que Dios lo perdone, porque aquí la justicia se va a encargar de él. ¿Mm? La justicia no lo va a perdonar, no. Es Dios que lo va a perdonar. La justicia tiene que darle un castigo ejemplar a él y a la cabeza del pulpo, para que lo sepa. Gracias. Muy bien. Ahora entonces procedemos al comentario. Si ustedes quieren, muchachos, pueden ponerle... Tiene un título... Puede bajar un poquitito por el asunto del FIDA. Tiene un título interesante, que tiene que ver con una frase bíblica y tiene que ver con el refranero de la sabiduría popular. Crónica de una muerte anunciada, con la misma vara que tu mida, con esa serás medido. El ex procurador general de la República, Jan Alán Rodríguez, se convirtió en desde su ascenso a esa posición, en una de las procuradurías más politizadas, más cuestionadas y rechazadas por la comunidad jurídica, por la sociedad civil, por las instituciones en sentido general. Todo el mundo recordará los procesos políticos armados y que se veía como una especie de títere dirigido por Danilo y que incluía a quien él le venía en voluntad dentro de los grandes expedientes y de esos famosos aparatajes que se hacían que llevaron a mucha gente inocente tras las rejas aunque después por el debido proceso y la procesión de pruebas fueron liberados y haciendo un recuento de su gestión recordamos nosotros que se constituyó en un fiasco el más grande de la justicia y que fue uno de los delitos mayores que constituyó la primera confrontación con la que es hoy Procuradora General de la República. En ese momento, la señora Miriam Germán Brito, una jueza con una carrera dilatada a quien le tocó la parte preliminar y el conocimiento de las medidas de coerción en el escándalo más grande que ha conocido de corrupción América Latina y gran parte del mundo dentro de los que estuvo incluido República Dominicana, como fue el caso de Odebrecht. En ese entramado, bajo los famosos nombres o nicknames, se comenzaron a sonar o comenzaron a sonar muchos nombres y de muchos funcionarios. Hay que chequear, señor director, un problemita que hay en la pantalla con la computadora, está saliendo un pequeño título. Esos nombres que sonaron, le titularon nickname y comenzaron a conocerse públicamente a raíz de un proceso de delación y de soborno que se destapó con el famoso conocimiento de un hombre que aparecía en todas las inauguraciones importantes que hacía el gobierno y que llevaba a cabo el licenciado Danilo Medina en sus ejecuciones. Todo el mundo sabe que Ángel Rondón era el representante económico de esa constructora que tenía su origen en Brasil después que se establece el expediente y que se someten a un grupo de personas bajo las imputaciones de corrupción de depredación de falco y asociación de malhechores, todo lo que le pusieron a él ahora y él asumió una frase cuando metió unos PRDMistas que no estaban dentro del expediente y muestra de ello que no están ninguno, solo quedó Andrés Bautista, en ese momento quien menos contratos firmó cuando se aprobaron la mayor parte de las obras en los casos de las contrataciones de Odebrecht y las famosas licitaciones de un sinnúmero de obras, de cientos de obras que realizó en República Dominicana. Entonces se metieron unos peledeístas y de golpe y porrazo de la noche a la mañana lo sacan del expediente. Todo el mundo sabe que no hay que hablar de Juan Temisto Clemontás, que incluso cuando lo sacan de ahí lo premian como presidente de ese partido de la liberación dominicana a que él servía como una especie de marioneta y de un títere pusilánime que simplemente obedecía órdenes. Antes de él haber ocupado esa posición, no había tenido cargos de importancia de ningún tipo como un simple abogado en ejercicio, que incluso cuando establece su primera declaración jurada, se cuestionó que como un profesional tan joven, con tan poco tiempo de ejercicio, podría aquilatar en sus cuentas personales una fortuna de más de 225 millones de pesos. Ese fue el primer cuestionamiento. Y en este caso que comenzó sin la traducción del portugués al español, de las principales pruebas, por eso no se aceptaron, ni tuvieron aquí citados, ni fueron llamados, aquellos que fueron condenados en Brasil y en otros países, como los hermanos Odebrecht, Marcel Odebrecht, y todos aquellos que tenían responsabilidad penal, porque eran los directivos que habían instalado en el único país del mundo, después de Brasil, oficinas operacionales. A raíz de eso, doña Miriam Germán Brito, jueza, en ese momento de camino ya sonaba incluso para presidir la Suprema Corte de Justicia, para acabar una importante aquilatada carrera, le observó al procurador y le dijo, este expediente está mal elaborado, este es un expediente motrenco que se va a caer, porque el yo creo, el yo veo, el yo pienso y yo entiendo, no eran elementos de prueba para mantener a un grupo de personas acusadas de actos tan deslenables como la depredación, el desfalco de la delación, el soborno, la coima, entre otras figuras penales. Se cogieron el código penal completo para ello Y ella dijo, me van a condenar y me van a acabar. Eso llevó a que el momento en que ella aspirara a pasar a la Suprema Corte de Justicia... En la entrevista del Consejo Nacional de la Magistratura, le prepararon una especie de expediente y aprovechó el momento, la venganza, tanto Danilo como Yanalán Rodríguez, sin tener un, ningún tipo de acusación bajo investigación privada. Y es ahí que se descubre que Yanalán violaba la Constitución espiando a las personas a través de dispositivos electrónicos y con un espionaje que se mantenía a través de las llamadas telefónicas y se contrató a un grupo de expertos que cometieron una serie de delitos de electrónicos que violaban la privacidad, que violaban la constitución y el debido proceso. En ese momento le hicieron acusaciones falsas y todo el mundo recuerda la frase legendaria y lapidaria de la que ahora es víctima, y las que yo decía bíblicamente, con la vara que midas te medirán. Cuando le quisieron hablar del origen de la fortuna de doña Miriam Germán Brito, aquí la estaba durante muchos años de trabajo, ella y su esposo, y sobre todo de su amistad en ese momento con uno de los implicados en el entamado de Odebrecht, que pues a la sazón dirigía obras públicas y que está metido ahí en el expediente. No sin antes recordar que aquel famoso grupo tiró una frase que lo hundió en el fracaso y que todo el mundo recuerda que tuvo una contra. Cuando él expresó, no son todos los que están y están todos los que son. Y resultó que metieron gente que no estaban y que sacaron gente que sí estaba. Cuando la hoy Procuradora General de la República, le cierran el paso, cuestionada, dice él, me hubiesen dicho, me preparan un expediente y yo me defiendo, pensaba que esto era una entrevista. Pero si fuese yo quien estuviera de aquel lado, a quien tendríamos que cuestionar es a usted y preguntarle sobre su fortuna y sobre el manejo de los casos dentro de la Procuraduría y de los escándalos de corrupción dentro de la Procuraduría que usted ha manejado. ¡Oh, ironía de la vida! Miren cómo se dan las cosas. Y todo el mundo sabe los procesos insidiosos que se armaron, los shows mediáticos con la televisión yendo a buscar gente en la madrugada y le aplicaron el mismo libreto. Y por eso decía yo que Crónica de una Muerte Anunciada, aunque se cura en salud, doña Miriam Germán Brito, cuando dice «No estoy aquí para hacer una persecución política contra nadie y no voy a intervenir ni voy a participar». ...en cualquier tipo de investigación que tenga que ver contra el ex Procurador General de la República... Yanalan Alán Rodríguez. ¡Oh, ironía de la vida! Fíjense cómo se cambian los papeles. Y precisamente es él hoy que está en el banquillo de los acusados. Ese es el precio que la gente debe ver y colocarse en el espejo ajeno... ...y entender que cuando usted cumple una función pública... No puede ser un títere ni puede caminar bajo los hilos de la política sirviendo desde el poder para preparar expedientes falsos, dañar honra y destruir la reputación de personas que con el paso del tiempo demostraron que eran inocentes porque no están ninguno de los que acusaron. Y de ese grupazo grande solo queda un grupito ahí de seis. Y por lo que se puede observar, ese expediente se va a caer completo porque fue sustentado por eso se ha titulado la Procuraduría que más influencia política y por eso mis ataques constantes a la elaboración de expedientes políticos y no jurídicos con acusaciones falsas. El tiempo en breve lapso me ha dado la razón y hoy ha disfrutado de lo mismo que él utilizó en contra de otros. Le practicaron allanamientos en la madrugada a la residencia familiar donde vivía y le impidieron salir en dos ocasiones, estaba muy apurado por salir, aunque decía que eran asuntos familiares, pero todo el mundo sabe que esa alerta migratoria, aunque fue negada, se debía a que había una acusación.